les decía al comienzo de esta edición de Fuera de Agenda, con bueno mucha expectativa por algunos adelantos, no anticipos que nos hacía. ¿Qué tal? ¿Mite? Buenas noches. Hola Antica. Abel, ¿cómo estás Abel? Eh, me parece realmente impresionante ¿no? el, el informe. Sí, ¿no? sí, una... sí. No, se, no, no. se vienen las elecciones y tengo la consultora de, que siempre colabora con Ojito, sí, que, sí, que sí. es Rosando Frega. Rosando Frega, sí, sí, sí, Rosando sí. Frega, bueno, hizo este informe de mucha, no, no vamos a leer el informe completo, le hicimos un resumen Dame, un poco. Lamentablemente no tenemos sí, tiempo, pero. Bueno, sí. Eh, Cuénteme el concepto de la, de, de, de, del bueno, trabajo. Hicimos un trabajo de campo hicimos ah, ah, ah. sí, sí, un trabajo de campo en el cual, bueno, trabajaron 18 personas. Muy bien. Algunas hicieron el trabajo justamente de ir a encuestar casa por casa. hicimos encuestas Que así de... se deben hacer las encuestas que, que valen la pena. Exactamente. ¿no? La telefónica sí, sí. ya sabemos que no funciona. No, bueno, no, no, no, 18 no. personas, algunos hicieron el trabajo de campo, otros cargaron los datos y otros procesaron. No, bueno, pero procesaron, quiero decir procesaron los datos, ¿no? Sí, no, no, no no, no, no, no, no, no terminaron como Lo procesaron ellos, bueno. Uh -huh. eh, yo no voy de candidato voy a la claro. Ah, bueno, eso es importante no, no. porque ya sé que sí, hay algún sí. pedido por ahí, ¿no es cierto? A pesar de que mido bien. ¿Usted no, a ver, no? Eh, yo poco ¿Por porque yo soy un metro sesenta. Sí, en... sí, pero le voy a dar un dato que usted no mide mal tampoco, A ver, ¿eh? Ah, no me diga. No, no, no. no Tiene bien. Alguna, hay alguna intención de voto. Al menos, a ver. Sí, siete 7% ciento. Siete por ciento encuesté a, a su familia y sí, claro, básicamente sí. después algunos amigos habría sí. que ver si le ampliamos un poco qué pasaría con bueno el que mide mucho es Walter Germán sin ninguna duda ¿no? Walter Germán mide dos, mucho 2,10 sí, sí. está dos midiendo 2,10 está ya sí. Sí. Ah, sí sí otro que también mide bien es el monroyo este que vendía billutería en el centro senegalés el senegalés dice que sí. medía muy bien datos eh, no corroborable no corroborable son cosas que se dicen a veces sí, son esas cosas bueno sí, sí, bueno comprobables, sí. Comprobables. sí bueno por ejemplo eh, vamos a no quiero dar muchos nombres pero algunos candidatos parece que va a ir un, un, el dueño de una plegadora muy importante venado Me sí porque dice que la política le da chapa sí. sí bueno puede por el frente amplio iría Beto Lescano el mago Beto le está. Bueno, el frente muy amplio sería más. Muy, que, muy, muy amplio. Sí, sí demasiado sí. tienen miedo que, que, que. Yo pregunto, lo que sí. veo, este, que lo que el primer dato que muestra su, sí. su, su, su encuesta, sí. su trabajo, es. Vale, no el suyo, sino el de la. Encuesta, sí, de la, la consultora, la, sí. La consultora suya. Es eh, figuras nuevas, que es lo que está pidiendo. Sí, ¿no? sí, sí, pero también, también vamos a hablar de los que, de los que ya conocemos también vamos Porque a va a haber lanzamientos ahora. Va a haber la lanzamientos nuevos y sí, también sí. otros que ya conocemos, que sabemos sí, que se sí, intuye sí, sí. que van a andar por ahí. A ver, a ver. También, bueno, decíamos que el del mago Beto seguro que va a pasar como pasó alguna vez en Santa Fe pueden desaparecer algunas urnas si llega hasta ahí no, claro sí bueno bueno hubo, hubo candidatos que tenían muy buena intención de votos pero sacaron tres en la última elecciones Porque parece que la, la intención mm. estaba pero quedó en el intento bueno lo sí que a veces sí sí el intento vio que o hay uno por ejemplo que de acá de Venado Tuerto que le dicen el, el famoso gaucho sin caballo porque, gaucho sí, sin no, caballo no no tiene forma de llegar al pueblo pero bueno está ahí <risa> este, ¿no? Se okay. habló también de un de un conductor de, televisión, de radio muy reconocido, de alguna M, que está a la mañana temprano, Ajá. fue tentado por la lista roja, pero dijo que él ve rojo y. No, y usted, sí, sí. ¿no? Rojo, ¿no? Así que se quedaría descargado. Se pone rojo él, sí. Claro, Ajá. alguien dijo también, hablando de los candidatos ya remanido Ajá. y conocido, y dice: Mira, Sebastián, vos tenés que ser candidato intendente porque todos saben que los caminos conducen a Roma. ¿Vean? Ah, mira, este que, que. Pero temen que se quede sin combustible, le han dicho: Pásalo a gas, Sebastián, cuando puedas. Pero bueno. Roma iría por la lista. Gente nueva con coraje. Gente nueva con coraje. GNC. Sí, la ¿Qué, qué cosa, ¿no? Qué coincidencia con... Sí. con... Freud sí. decía que el nombre sí. marca al individuo. Sí, yo no voy a explicar mucho lo, lo, estas cosas. Sí, porque Le voy a dar un... a la gente que, que, es que a lo mejor... Hay que claro, sí, que, hay que piense. Sí. GNC. Claro. GNC, claro. Roma. Ro... Combustible, mm. bueno. Sí, sí, no. sí está. Sí. está bastante claro. ¿no? bueno. Hay otro dato también, parece que Ayrasca, ¿conoces Ayrasca? Ayrasca? No tiene publicidad acá de Ayrasca, ¿no? Mm, claro, si Ayrasca pone los caramelos, los chupetines y las golosinas, mm. ¿quién sería la candidata? Piñata. Y sí. <risa> Andrea acá. Sí, claro. Bueno, <risa> estamos claros. Sí, sí, sí, Hablan también de que, bueno, Baroto sería el candidato ideal, es lo que se está diciendo. efectivamente. Aunque muchos apuestan a que quien puede llegar a mantenerse en consejo es, es Iturraspe. ¿Iturraspe? Sí, Iturraspe. Ah, ¿A, quién le, ¿A quién le dicen Iturraspe? No, no, no. A Pasquinelli. ¿Ah, por qué? Porque viene después de Pellegrini. Claro, claro, ya o sea, tiene razón. Ay, bien, bueno, no, bueno. no, no. no. Eso, todo eso le dice la, la encuesta. ¿Esto no, que, no, no, no, estos son los datos que yo recabé acá, eh. no, ah, no, a ver, yo acá no estoy inventando nada, mire. No, no, por eso, porque veo yo que. Yo le leería, claro, claro acá me dice, por ejemplo, hay, muchos, hay muchos tachados, eh. Acá a hay ver. un candidato que dice que regalaba una zapatilla y si ganabas te regalaba la otra. Pero esto son yeah, datos, so, no. y hay datos viejos. Lo que pasa es que la encuesta, miren, que estamos de cinco años a noventa y cinco. Así bueno, que pero, tenemos datos, pero de cinco años no votan. Claro, hay no, hay no, gente que me dijo, yo lo voto a López Aukey. No, López Aukey. No no, no, no, no está más. No, no, no, no, no, no. está eh, más. Vamos a ser serios sí, en esto. Sí, sí, no, por supuesto. Bueno, a ver, sigo, sigo. A, ver, a, ver, si a me hace un lío con esto. Sí. Ah, por, por acá está. ¿No es que tiene un poquito de desorden, pero no... Sí, no. <risa> sí. Bueno, uno que también viene pedaleando firme esta día. <risa> sí. Si no se le sale la cadena, se come algún piñón. Sí, exactamente. Porque él, si bien no es un rayo, tampoco tiene coronita. ¿Ves? día cómo me cuesta no, tiene que explicar las cosas la tiene que explicar no sí, no explique nada no explique nada mejor lo ¿Ot otro un panadero importante de la ciudad de tuerto ¿Mm? iría en la lista con con masa claro es, es casi casi inexorable sí, con ¿no, masa siento? sí eh, pero temen que si va con masa dice que la gente le va a pasar factura sí, sí, claro claro claro sí, sí, sí. por dios bueno y, y también ojo que mire le voy a hacer un dato cómo estamos con la hora? bien estamos... el titular sí sí estamos el con titular de este canal Enclara eh, este canal. Se ¿sí? ¿sí? Fela. ¿Sí? Parece que podría Uy, es, Se sí. mete en. Bien la... haciendo buena letra. <risa> la cartel. <risa> claro. Así que, sí, eh, sí. Sí. Le digo que mucha gente también pidió que. ¿Sabe qué me pidió mucha gente? Abel, a ver. Que el mismo cargo lo ocupen dos personas. Ah, bueno. Me sorprendió mucha ¿Sería? gente. Sí, mucha gente sería... Opinó mucha gente porque dice que hay muchos que entre dos no hacen sé, uno. No, no sé. <risa> claro, sí. Eso, bueno, eso es evidente. Sí. sí, yo le digo que tengo tres resultados posibles según quien me contrate. Igual se da siempre una casualidad. No, no, bueno, pero eso cierto no suena bien, como que según quien lo contrate se le da resultado. Mire, igual se da la casualidad que, que, sí. que el que me carga la encuesta siempre da ganador. Eso ah, se viene ah, dando muchas a esa situación. Está bien. Esta, la encuestadora. Es, así sí. tiene cierto. Sí, tiene tenemos cierto. un antecedente un antecedente irrefutable Abel, a ver que es que nunca, nunca, nunca la pegamos. Eso no, nos da eso mucha, mucha nunca lo acertamos. Mucha coherencia, sí, sí, sí. sí, sí lo cierto. más cerca que, que tuvimos fue no. que, que el PRO ganaba las elecciones en Venado. No. Y en las últimas. Y sí. no no fue bien. No fue bien. Pero miren, ya que está, lo tengo tan poquito, también traje otros temitas. Bueno, hablamos un poco tema de la polémica, vio que pasó. De fútbol de Boca Central. Ah, sí. Tema. ¿Cómo se enojó el Ruso? Se enojó Ruso. Sí, parece sí. que el 10 minutos pareció una locura, pero la verdad que no fue un partido de fútbol, el segundo tiempo no fue un partido de fútbol, fue un sí, un lío tirarse va. al piso. Sí, ¿no? Bueno. No, una porquería. Así sí. que querían que, bueno, están proponiendo que cuando se corte el juego se pare el reloj y se juegue el tiempo neto, pero bueno, miles si y todo haríamos todo con, todo con esto lo mismo, imagínense el empleo público, si ¿sí? mm. cuando deje de trabajar le paran el reloj, se tres de la mañana en la casa. ¿Se entiende? Sí, sí. No no no no funcionaría. Sí. Y, y ya que estoy, también quiero alusión, hacer alusión a las declaraciones, a los dichos de Javier Milei, que propuso que la educación no sea obligatoria. No, ni la primaria ni, ni la, la secundaria. Ni la primaria, ni la secundaria, ni la tercera. Así que no. yo que estaban planificando que querían hacer de acá en adelante, cosa que no estoy seguro, que se, mm. pero que está un poco confirmado, uh -huh. que quieren agarrar, poner en las plazas del país sí. a todos los chicos de 5 años y preguntarle, ¿vos a la escuela? Mm. Sí, vení para acá. ¿Vos? Ah, sea voluntario. voluntario. Sí, sí, sí, que tengan sí. la libertad. ¿Eh? Ah, la libertad, claro, ¿eh? son libertarios. Exactamente, sí, sí, que sí. los chicos eh, libres, burro pero libre. Exacto, que sería la, la libertad por las mías. ¿no? Exactamente, sí, sí, de, sí. De, de, de mi ley. Mire, Tengo sí. tengo tengo datos por ahí que me han quedado tra... algunos papelotes. una pregunta por sí, el sí, tema del sí, tiempo pregúnteme, ¿no? Pregúnteme. No estamos, faltan dos minutos. Si, si quiere porque la dejo como. No, no, pregúnteme, pregúnteme si, del si Si se puede responder, no. se responde. No, no, sí, porque la calle habla. Sí. Sabe que la calle, Y te habla, le habla, cierto? Y a mí me han dicho, Lerotic Sí, yo. ¿Usted? Yo. Eh, ¿Se juega o no se juega políticamente y se candidatea? ¿No que usted tiene, no es cierto, a través de su medio periodístico? Sí. Me han, ¿De la consultora, no es cierto? Sí, me han hablado, me han hablado. Me, me han hablado, han, hablado han, de distintos partidos. Y ah, estoy ah, estoy entre, sí. entre tres. ¿Tres partidos? Sí. Ah, ah, ah, bueno, Radicales, no sé. socialistas o peronistas. Estoy ahí, todavía tengo Pero que definirlo. mire que está medio, o sea, no sea, no se puede, no es Pero, todo lo mismo, ¿no es cierto? A ver, hoy se me todo. A ver, <ríe> sí. Hoy es todo chorizo. Eso, eso, eso, eso, Yo mañana a media Yo me pongo, me salgo en la bicicleta al barrio, sino me pongo un, una camisa celeste y mañana me pongo el, la amarilla. el amarilla y sí, agarro sí. un globo. Y sí, eso. Sí, eso, sí. eso, eso, va. Es, es dinámica la política. Usted dice ¿eh? que es dinámica la política. Yo digo, y para no decir que nos damos vuelta, Es dinámica. Exacto. Sí, Así sí, que sí. me despeino un poco y soy de mi. <risa> Claro, exactamente. La bueno, gente, está bien. Como Entonces, dice el señor, el portal que, que paz descansa. El portal la gente, todo no entran se da cuenta. La gente no se da cuenta de eso. No sí, siempre decía eso, señor el portal. Sí. Bueno. ¿Y cómo cerramos? Eh... No, no, bueno, solamente agradecerle a usted haber el, el espacio y decir que todavía no tengo definida mi candidatura, pero me lo han pedido, así que vamos a tener la primicia para el lunes que viene. El lunes que viene le confirmo, veo que igualmente no se puede hacer todavía publicidad. Si no, yo no, no, voy a no, ser no. candidato, ah, pero sí puedo decir si soy candidato o no. Exacto, sí, sí, sí, ahí sí. hay, hay gente que ya se. Pero sí, sí, si voy sí. en la lista, lo que sería el consejo, mm. de segundo para arriba de segundo sí, o sea, no, para, para a entrar mí no, a mí no me vengan con el quinto en la lista que tenés no, que trabajar como lo sabe que no entras no, no, no a mí con eso usted no. quiere y me gustaría sí. que estamos eh, si usted eh, finalmente se decide sí. o, sea, o lo llevan como una especie de 17 de octubre sí. en eh, proyectos qué le gustaría que hiciéramos en Venado Tuerto, que no está hecho. Sí, bueno, yo siempre lo vengo, esto lo vengo pidiendo, lo vengo sí. reclamando hace mucho tiempo que, sí, sí. que esté echar la plaza, me parece que hoy Venado este Toro, plaza. tiene una plaza es, que no puede ser okay. que un día de lluvia la gente no pueda no pueda... Un poco ambicioso. Es Un poco ambicioso. ¿no un poco, decir, un poco ambicioso. Sí, sí. Y después también escuché que por ahí eh, querían alambrar, yo tampoco coincido, ¿eh? uh -huh. eh, Rivadavia, Ruta, Brown y Santa Fe, alambrarla. Y que la gente que de alguna manera quien quiera pasar de esa para acá tenga que pasar un control y viceversa. Oh, pero eso, es un poco eh, dividir la ciudad, no pero a lo mejor nada, se ordenó. No. Pues, porque veo que hay gente que, le, que dice que el, el puente, el puente, el puente, o sea, la noche el puente, alambrar. Una seguridad en cada punta y bueno. Mire que la sí. canción decía desalambrar, desalambrar. Usted propone alambrar, alambrar. Alambrar, alambrar sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, Después Am si hay alguna canción le, le voy a traer también. Ah, una, un último detalle. A ver. Sí. No tengo que pagar la fotocopia. de esto. Ah, ahora, ahora le, le, le doy sí, uno, uno de... Aerolíneas Argentina. Juan, bueno, ahí está. Muchas gracias. No, no, Abel, gracias a vos. Y también ustedes, por supuesto, mañana nos reencontramos eh, con nuestro Fuera de Agenda a partir de las 8 de